bueno vamos a hablar ahora de, la, de los sistemas de control lineales entonces vamos a ahondar un poco en qué es lo que se va a desarrollar en este en estos videos, en este curso eh, nosotros tenemos sistemas físicos como tal entonces acá tenemos como lo hemos trabajado en, en cursos anteriores digamos en sistemas lineales acá hemos visto que hay sistemas eh, físicos estos sistemas físicos lo que buscan o bueno los, o, lo que, o como los encontramos es en dispositivos de sensado en dispositivos accionadores por decir algo motores eh, cantidad de sistemas físicos que utilizamos y que es necesario controlarlos para eh, que ellos hagan lo que nosotros necesitamos eh, en sistemas dinámicos nosotros teníamos que a, estes, a estos sistemas físicos lo que le intentábamos hallar o lo que buscábamos hacer era encontrar, encontrar el modelo matemático Entonces, por decir algo, teníamos un sistema de, de una masa, de un resorte, eh, de una amortiguación por acá. Entonces, lo que intentábamos era modelar esto con ecuaciones hasta que encontráramos una ecuación característica de este sistema físico. Eh, en el caso de sistemas eléctricos, también encontrábamos nosotros que los circuitos tenían un modelo. Eh, que las leyes que utilizamos para modelar ese, esos circuitos o estos sistemas físicos eh, pues como tal eh, ya, ya están dadas pero son modelos que intentan eh, de cierta manera eh, describir el comportamiento de este sistema en un intervalo mm, eh, digamos digamos en este modelo matemático encontrábamos nosotros que habían dos formas de representarlos entonces hablemos de una forma de representación en función de transferencia eh, transfer function en función de transferencia en esta lo que o como lo intentábamos describir era describir, describirlo en, en términos de, de S, que ese es el, el dominio de la de la frecuencia y lo que veíamos aquí era el comportamiento del sistema en sus polos eh, y sus ceros, entonces los ceros eran los del eh, numerador y los del denominador eran los polos y teníamos nosotros que estar a la función de transferencia de ese sistema. La otra forma de representarlo era con las variables de estado. Entonces veíamos que teníamos eh, ecuaciones que describían, eh, a ver si recuerdo, eh, más, podríamos ponerle acá un, un B y una entrada Y o la que sea U. Y así con, con, con, la, otra, con la salida y, y pues encontrábamos nosotros que representando, esto es matricial, ¿no? representando eh, estos sistemas, en cualquiera de estas dos formas, obteníamos distintas, o sea, distinta información, pero en, como tal el modelo eh, era válido para ambos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, encontrábamos que determinábamos la estabilidad de estos sistemas con el criterio de Root-Hurwitz. Mm, ¿Qué más por ahí? Y pues nada, como tal, todos estos modelos eran para aproximar eh, estos sistemas que realmente pues se dice que ningún sistema es lineal realmente se coge digamos dentro de una región dentro de unos parámetros de trabajo ¿sí? en los que se comporta de forma lineal y se obtienen como tal estos modelos digamos acá estaba la ley de Hooke en, en, en los sistemas eh, eléctricos estaba pues las leyes de Kirchhoff, Kirchhoff, como le quieran decir y pues eso era principalmente lo que se hacía bueno acá encontramos nosotros eh, un sistema controlado el, eh, digamos como el esquema general acá encontramos nosotros entonces este sistema físico que acá pues este sistema no solamente lo, lo compone como tal eh, por decir algo el, el sistema más a resorte o algo así sino que también lo componen los sensores que de pronto transformen este este sistema a, a de pronto o sea de medir esas cantidades eh, mecánicas a cantidades eléctricas para hacer un control eléctrico y cosas por el estilo entonces este sistema ya está dado en lo general Y como está dado, pues no se puede modificar. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica acá un sistema que sí podemos controlar, ¿cierto? Que le podemos llamar control o controlador conectado, digamos así, en cascada con este sistema. O también se le puede llamar planta. Y esta realimentación acá este es un, un sumador acá esta realimentación entonces lo que nos hace o a lo que nos lleva es a poder muestrear la salida del sistema para introducirla en el controlador entonces este controlador es lo que se va a intentar explicar o desarrollar o todos los conceptos que vamos a ir aprendiendo se van a enfocar en el diseño de este controlador entonces tenemos un sistema, una planta que por lo general es inestable o sea una entrada acotada no da una salida acotada entonces ponemos esta, esta cajita acá con el ánimo de que al realimentar esto podamos obtener un sistema o sea todo este ese sistema ¿cómo? estable entonces ese es el fin del control eh, hoy en día en todos los aparatos electrónicos que tenemos existen etapas de control tanto para el sensado como para las o sea como para es que es prácticamente en todo ¿sí? imaginemos de que sin haber desarrollado una teoría de control no tendríamos nosotros aviones, nada de ese estilo, que son sistemas inherentemente inestables, pero por medio del control hemos podido hacer que, por ejemplo, un avión, bueno, digamos acá podríamos explicar un poquito de las finalidades, entonces las finalidades del control, como lo venía diciendo, eh, es esta, la estabilidad, ¿cierto? La estabilidad, y aparte, otras cosas como puede ser la eficiencia, enfocado a que, digamos que con un control de esto sobre el, algún eh, motor por ejemplo, podríamos lograr que hubiera un menor desgaste en las piezas, ¿sí? o que controlando su arranque podamos tener un menor consumo energético. o que no sé eh, controlando este desgaste pues demos también un mmm, mayor tiempo de vida a las, a, a las mayor tiempo de vida a la máquina o, o lo que sea entonces teniendo este control podemos como como bien lo estamos diciendo controlar muchas eh, variables que hacen que nuestro sistema en general sea eficiente y pues se, contro y se comporte como nosotros eh, buscamos.